Era un día típico de 2023, cuando se lanzó el nuevo juego de realidad virtual llamado Eldrick World. Todos estaban emocionados por probarlo, especialmente porque fue creado por el famoso desarrollador de juegos Miskatonic Studios. El juego prometía transportar al jugador a un mundo inspirado en las historias de HP Lovecraft, donde podrían explorar ruinas antiguas, descubrir conocimientos prohibidos y enfrentar horrores indescriptibles. Lena, una estudiante universitaria, fue una de las primeras en probarlo. Se puso sus gafas de realidad virtual y fue inmediatamente sumergida en un mundo de densa niebla y arquitectura retorcida. Exploró las ruinas de una ciudad antigua, encontrando extrañas criaturas, y horrores éldricos por el camino. Era aterrador. Pero Lena no podía evitar sentir un escalofrío de emoción. Mientras se adentraba más y más en el juego. A medida que Lena avanzaba. Comenzó a notar que algo no estaba del todo bien. Las criaturas que encontraba parecían ser muy reales. Estar demasiado vivas. La sangre y la violencia que presenció en el juego comenzó a filtrarse en sus pensamientos, persiguiéndole incluso cuando no estaba jugando. Pronto, Lena comenzó a experimentar extrañas alucinaciones y pesadillas. Veía destellos de monstruosas criaturas acechando en las sombras y escuchaba voces susurrantes llamándola por su nombre. Trató de restarle importancia, aduciendo que solo era un efecto secundario de dedicarle tantas horas al juego. Pero eso solo agravó aún más sus alucinaciones. Desesperada, Lena buscó a un terapeuta especializado en tratar la adicción a los juegos. Pero a medida que profundizaban en su experiencia, comenzaron a descubrir una verdad más oscura. El juego no era solo una simple experiencia de realidad virtual. Era una puerta de entrada a otro mundo. Un mundo de errores indescriptibles y abominaciones inenarrables. A medida que la cordura de Elena comenzaba a desvanecerse, se dio cuenta de que había abierto, sin saberlo, un portal a una pesadilla Lovecraftiana. El juego era solo el principio. Y ahora, los horrores del mundo éldrico estaban filtrándose a nuestro mundo. Lena ahora debía luchar para cerrar el portal y desterrar a los antiguos horrores a su propio reino, antes de que fuese demasiado tarde. Pero con la línea entre la realidad y la realidad virtual difusa, y con todas las fuerzas de los mitos lobecraftianos en su contra, puede que no pueda salvarse a sí misma, ni al mundo.